Muy bueno chicos, bienvenidos nuevamente. Ya estamos iniciando en el Fortnite, lo he puesto a actualizar, se demoró más o menos una horita, fueron creo que 15 GB de actualización. Creo que se demoró un poco más, pero pues. Bueno, ya tenemos el juego que es lo importante. Vamos a ver qué nos trae de nuevo este pase de batalla. Por cierto, lo vamos a comprar. Vamos a ver qué trae. Y ya nos veremos. Aquí tenemos una imagen de lo. Nuevo que va a ser las nuevas skins, eh, más misiones. Vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, aquí te vemos el nuevo mapa de Fortnite. Se ve bien. Creo que vamos a tener video Ah, no, chicos, no, no tenemos video. Información del escuadrón. Bueno, y ya por aquí dice que tenemos supuestamente una skin nueva. Ah, es un gesto, es un gesto, chicos. Qué pena. Tienda de objetos. Vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, como siempre, pues yo no soy mucho de comprar cosas así aparte. Yo lo que compro es el pase de batalla de una vez. Entonces yo creo que vamos a ello, ¿no? Vamos a mirar primero qué nuevos modos tenemos. Bueno, tenemos exactamente lo mismo. Refleque de equipo, modo creativo, de arena, eh, los clásicos solitarios, dos eh, tríos y escuadrón. Creo que a tríos lo incluyeron, si no mal. Vamos a ir a lo que es pase de batalla. A ver qué tenemos de nuevo. Tenemos el club de Fortnite y tenemos comprar pase de batalla. El club de Fortnite creo que vale... Bueno, aquí lo tenemos en peso mexicanos, porque fue anteriormente yo había configurado en México. Me confundí, no he podido cambiarlo a Colombia. Dice que 230 pesos mexicanos Que son casi 12 euros O sea, prácticamente 10 dólares Es que nos vale esto Pero vamos a comprar es el pase de batalla, chicos Que sé que no interesa Vamos a ver, comprar pase de batalla Bueno, sí que vamos a confirmar, chicos Tenemos también el lote de batalla con, eh, Que vale 2.800 pavos La verdad está muy caro Solo vamos a comprar el de 9.50 Vamos a confirmar Y venga, ahí lo tenemos Empezamos con la música de Galacticus Empezamos con este primer skin la musiquita Bueno, hay muchas cosas interesantes Por ejemplo, este a la delta Espectacular, pero muy grande La verdad, yo prefiero seguir con mi skin de la llama Como dicho, tal cual lo que tenía Así seguiré yo Yo tengo muchas skins, pero la skin de la llama Para mí lo es todo, la verdad Chicos, cosa muy interesante, buenas skins Picos, más o menos La verdad, Estos no me han tramado tanto esos picos, esta skin, créanme que nunca la voy a usar Me parece horrible Vamos a ver qué tenemos Estelas Horripilantes Este momento no, la verdad no me está gustando Mucho este pase de batalla chicos, esta, Bueno, esta skin Yo por allá la he visto anteriormente, si está mejor Está mucho, mucho mejor Esta, esta está buena, esta de pronto, de pronto La usaría, ojo porque es que la skin de la llama Para mí es, es exclusiva Para mí es lo mejor que hay en skin Para mí, ¿qué es esto? Ah, como Una transformación De, ah sí, sí chicos Tenemos la transformación de de la skin que vimos anteriormente Hace como este efecto de transformar como Un alienígena creería yo Este qué es, este creo que es una ala delta Ah no, es una mochila Vamos a ver qué más tenemos esta es una skin Increíble esta skin Como tipo, como anime, Letza se llama Me han puesto a Letza, pero bueno Letza está, está bien, no me gusta, nunca voy a usar esta skin Que tenemos por acá Tenemos como un baile, una transformación Ah, otra transformación, ok chicos no, Fortnite está incluyendo como otras informaciones En sus nuevos personajes ¿Esto es una skin? Sí, esta está pasable pero nada, no, Claro que no me gusta Y para cambiarlo un poco Esta skin si sí está mejor es, es que va como evolucionando este personaje Todos estos niveles para irlo evolucionando Lo que es que se Amarra los cordones como arena, interesante este gesto Y lo más importante Lo que están esperando, vamos a ver qué tenemos de nivel 100 Tenemos esta, o repilante No sé cuál es la diferencia Esta mochila sí está chévere, que yo creo que A medida que uno va avanzando, esto va flotando A la de uno, y bueno chicos, este Ha sido el pase de batalla, vamos a jugarnos Un escuadrón bueno, Vamos a mutearnos para que nadie Bueno, creo que ya estamos muteados Estamos en nueva lobby ¿Hacia dónde está el.? ¿Hacia dónde está el mapa? ¿Será Hola. Este? Hola. Ah, sí. Bueno, listo, chicos. Ya lo sé me tocó silenciarlo. Nuevamente tenemos el bus clásico de Fortnite. Yo creo, que, yo creo que todos van a ir al centro. Ténganlo por seguro. El mapa ha cambiado bastante y como más espacio. Como para notar, para marcar, aquí, queda un poco distinto. Se ven cosas muy interesantes en el nuevo mapa. Vamos a ver cómo nos va. Este se parece como a pisos picados. Es pisos picados. Bueno, me toca descubrirlo. Eh, los amigos, ¿dónde vamos? vamos? Ah, vamos al medio con los amigos. Bueno, tenemos mini por acá. Su fusil, echémonos rápido dos minis. Vamos su fusil por acá. Y los minis por acá. Eso. Ah, para jugar impulso, creo que sí, para jugar impulso, chicos. La verdad, cayó bastante. cae bastante bien. Ya lo han matado. ¿Qué más tenemos por acá? Uy, vuelve este fusil, chicos Que es extremadamente fuerte Ordenemos las armas ¡Ting! ¡Ay, chicos! Está es la modalidad de escondernos en la arena ¿Cómo salgo? ¿Cómo fue que me metí? Ah, esperando a... Ah, si uno espera que se hunda Automáticamente queda uno solo debajo Pide una lancha Vamos a encenderla Si sí, chicos, tengo pésima puntería Creo que era un bot inclusive Con ese, con ese fusil siempre he sido malo ¿Este que muere? ¿Dónde está? ¿Es el amarillo? A ver, este que está acá ¿Han matado a alguien? A dos han matado Por aquí que nos bota Vamos a cambiar la por... ¡Ay! Me caí ¿Perdí vida? No, no perdí vida, menos mal Vamos a ir allí que parece como pisos picados Pero ya los han matado a todos Depende de mí, o sea que estamos perdidos No Ver, no creo que los pueda rescatar Me escopetas, no ha cogido escopeta, están jugando con ellos yo creo que ya lo escanearon no está toca rápido antes de que se cure nah, no no no no no no no no Nah. Bueno vamos a dejar hasta por acá esto La verdad queríamos mostrarles más que todo es el pase de batalla el, Se ve interesante el juego La verdad pues ya están agregando muchas cosas ya demasiado ficticias Pero bueno ya tenemos el pase de batalla desbloqueado, Que era lo importante Ya hemos rescatado esta, do, esta primera skin Y para ir teniendo más misiones Y bueno chicos dejaremos el video hasta por acá Espero que les gusten Sé que casi nunca lo digo, pero por favor utilicen mi código de creador, el Curioso LOL, que lo estaré dejando por acá, para que pues todas las personas que vayan a ir a comprar algo a la, a la tienda de Fortnite, por favor utilicen mi código, créanme que me ayudan bastante, no le den más plata a esos que ya tienen mucha, dejen de utilizar el código de estos youtubers grandes, por favor apoyen a los que estamos iniciando, y bueno, si quieren hacerlo les agradezco sinónimo, no, no pasa nada, y bueno chicos, nos veremos hasta la próxima, bye bye.